Entonces vamos a la sección del while y teníamos el ejercicio 10. El ejercicio 10, yo les había explicado el document write, pero no lo vamos a resolver con document write. ¿sí? Lo vamos a resolver mejor con console.log y lo mantenemos sencillo y no... no no aporta mucho el document write, nos queda la página así que se va todo y queda en blanco, es lo mismo, ¿sí? en la parte de mostrar. Muy bien. Vamos a plantear la estrategia en, con comentarios, el paso a paso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Declarar variables, bien. Vamos a tener que declarar variables. Muy bien. Una vez que declaramos variables, ¿qué habría que hacer? Generar, vamos a hacer un bucle, el tipo, mientras el usuario quiera. Y acá sí, bueno... Vamos a aclarar que lo, lo recomendado en esta situación es que sea un do while. Bien. Entonces acá se nos abren dos, eh, dos bloques o dos partes del programa. Algo que esté dentro del bucle y código que va... Vamos a poner... Código... Dentro del bucle y código después del bucle. Dentro del bucle, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Para qué hacemos el bucle? Todo esto lo sacamos de acá, ¿no? De, al presionar el botón pedir números hasta que el usuario quiera. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer dentro del bucle? Pedir el número. ¿Sí? ¿Sí? Pedir un número dentro del bucle, nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer en la iteración. ¿sí? Si después esas iteraciones se repiten, bueno, se va a repetir. Pero yo voy, dentro del bucle pido un número, no pido varios números. Pido varios si el bucle se ejecuta varias veces. ¿sí? Pero en principio, dentro del bucle pido un número. Bien. Bien. ¿Qué tengo que hacer con ese número? ¿Sí? Acá. ¿Qué tengo que hacer con ese número? Analizar el signo de cada número. Bien. No solamente diferenciar si es negativo o positivo, porque también puede, puede ser cero. Entonces, analizar. El signo del número. Bien. Después vemos para qué. Después que analicemos el signo del número, y, y bueno, vamos a poner acá y actuar en consecuencia. Después que analizamos el signo del número, tenemos que hacer otra cosa. Saber si es par. Saber si es par. Sí. Impar no. No me piden nada que hagas cuando sea impar. Entonces, necesito analizar si el número es par. O analizar la paridad si se quiere. ¿Sí? Bien, que sea par. ¿Tiene algo que ver con el signo del número? No. No tiene nada que ver, entonces no entra en la parte de analizar el signo del número. Son cosas completamente distintas. Hay números negativos, pares e impares, positivos, pares e impares, y ya el otro día charlamos que el cero se toma como par. Bien. ¿Algo más? ¿Tengo que hacer con el número? ¿Promedios? ¿La diferencia? ¿Hacemos algo de eso ahí adentro? No. Adentro no. Si no, estaríamos calculando promedios parciales, ¿sí? El cálculo del promedio lo quiero hacer cuando el usuario no quiere ingresar más números. Tengo, para poder hacer ese cálculo, tengo que esperar a que el usuario haya efectuado todo el ingreso de datos. ¿sí? Entonces, no lo voy a hacer en cada iteración cada vez que le pido un número. Lo voy a hacer cuando ya todos los números hayan sido ingresados. Bien. ¿Algo más que se les ocurra ahora para hacer dentro del bucle? No pasa nada, ¿sí? si yo no me lo acuerdo de movida. Bueno, este es el boceto del de código. Acá va a ir la declaración de variables seguramente acá hay una estructura un do while, una parte que se va a repetir mientras que el usuario quiera, y ahí adentro tengo que hacer tal cosa. Estamos haciendo eso, estamos tirando en líneas generales, estamos definiendo la estrategia de resolución. ¿Sí? Bien, entonces vamos a eh, dejar la parte de dentro del bucle y vamos a concentrarnos una vez que termina el bucle, una vez que el usuario terminó de ingresar números. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Los promedios. ¿sí? Debemos eh, hacer los cálculos que eh, necesitan los datos conseguidos durante el bucle. Algo que por ahí eh, cae de maduro, pero pensémoslo, porque son errores comunes de, lo, de muchos alumnos. ¿Por qué tengo que esperar a hacer algunos cálculos después del bucle? Justamente porque yo estoy utilizando el bucle para recabar información. Necesito conseguir los datos que van a ser la entrada para poder hacer esos cálculos. Yo no puedo ponerme a calcular el promedio o la diferencia entre la cantidad de números positivos y negativos hasta que no tenga todos los números ¿sí? que tengo que promediar. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Y cuando finalice el bucle? Porque mientras siga iterando, voy a seguir recabando datos. ¿Sí? Bien. Una vez que hicimos todos los cálculos... ¿Qué habría que hacer? Bueno, ahí Javier eh, se adelantó y dijo mostrar los resultados. ¿Sí? Una vez que hicimos los cálculos, otra... muestro los resultados. Para mostrar los resultados tuve que previamente haber hecho todos los cálculos. Conseguir la información que le tengo que mostrar al usuario y para lo cual corrió este programa. ¿Sí? Bien. Eso sería, eh, a grandes rasgos, lo que nosotros tendríamos que hacer en nuestro programa para, para cumplir con el enunciado. Bien, declarar variables. De acuerdo a lo que nos están pidiendo, ¿sí? ¿qué variables podríamos eh, identificar? ¿Qué queremos que nuestro programa guarde en la memoria? Recuerden que no es necesario saberlas todas de movida, pero sí las que podemos identificar. El número. Si voy a tener que pedir un número y analizarlo, voy a tener que guardarlo en algún lado. Entonces, declaro un valor. ¿Lo inicializamos? No, porque lo vamos a pedir. ¿sí? La variable seguir. Si voy a tener que hacer el bucle S famoso mientras que el usuario quiera. Voy a declarar la variable de control de ese bucle. ¿Qué más? Un contador. ¿Un contador de qué? Pongo contador. ¿Qué quiero contar? ¿Me sirve contar la cantidad de números que pedí? ¿Ese dato me sirve para algo? No. Es un dato que no me sirve para nada. Para este enunciado es un dato irrelevante la cantidad de números ingresados. Porque para calcular el promedio de los positivos, el dato que necesito es el contador de los positivos. ¿Cuántos positivos? ¿Sí? Y, la y la suma de los números positivos. Para calcular el promedio de los negativos tengo que saber el acumulado de los números negativos ingresados dividido la cantidad de negativos. No me sirve para nada saber la cantidad de números que pedí. ¿Sí? Es un dato interesante cuántos números ingresó el usuario pero nadie me lo está pidiendo ni me sirve para hacer ningún cálculo. Entonces, si no lo, no lo necesito saber porque no, no lo necesito usar en ningún lado. ¿Sí? ¿Se entiende, Francisco? Ok. Bien. Entonces, ¿un contador de qué? ¿Qué tengo que contar? Positivo, negativo, ceros y pares. Muy bien, perfecto. Entonces necesito un contador de positivos, un contador de negativos, un contador de ceros, y un contador de pares. ¿Sí? Así está bien. Pregunta, ¿está bien así declarados los contadores? ¿Ya pasamos a los acumuladores o falta algo más? Hay que iniciar. ¿sí? Contadores y, y acumuladores nunca se olviden que hay que inicializarlos a algún valor. Tengo que empezar a contar o a acumular a partir de algún valor. Y no necesariamente ese valor tiene que ser siempre cero. Pero siempre seguro, seguro, seguro, a partir de algún valor. Muy bien. Y seguir también, dice Santiago. ¿La variable seguir también hay que inicializarla? ¿O depende? Si, si utilizáramos un, para el bucle un while, sí deberíamos inicializar el seguir, porque en el while tendría que tener algún valor para compararlo con, en el caso, vamos a suponer, si seguir es igual igual a S, ya debería venir con algún valor precargado. O sea que en este caso no sería necesario. ¿Por qué? Porque en el do, en el do while, a la variable de control, la primera vez que la vamos a usar, la vamos a usar para escribirle un valor. Si en cambio en el while, a la variable de control, la primera vez que lo usamos es para leerlo en la condición. Entonces, en este caso no es necesario. Muy bien. ¿Para qué, nos sirve, ¿Para qué nos sirve el contador de positivos? ¿Para qué quiero contar los positivos? Bien, porque me piden la cantidad de positivos y para calcular el promedio. Para esas dos cosas necesito contar los positivos. ¿sí? Me sirve para dos cosas. Muy bien. Lo mismo para el contador de negativos. Porque me piden la cantidad de negativos y además porque es uno de los valores que necesito para poder calcular el promedio de los negativos. El contador de ceros, justamente porque me piden que cuente los ceros, y el contador de, pa de pares exactamente para eso, ¿sí? Entonces, estos dos contadores me sirven para dos tareas y estos dos para una, pero los necesito. Bien. ¿Qué otra cosa, qué otra variable debería tener? Los acumuladores, o lo de, que me dicen de sumas, ¿sí? Le vamos a poner acumulador positivo. Y un acumulador de negativos. Bien. ¿Qué más? Inicializado, muy bien. Bien. ¿Qué más? Las variables para guardar los promedios y la diferencia. Bien. Bien, a estos inicializo, no inicializo, no hace falta. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces ahora, eh, declarar las variables. Ya lo hicimos. Check. Generar un bucle, un bucle del tipo mientras el usuario quiera. Bien, entonces do while con la variable de control seguir igual a prompt quiere ingresar otro número y un while con la condición seguir es igual a ese. Si sí, esto ya lo hicimos varias veces, ya todos entendemos esto. Bien. Entonces, ahí generé el bucle. Y ahora supuestamente todo esto, código dentro del bucle, va adentro. Lo meto acá. Saco esto porque ya no necesito. Si ya está dentro del bucle, esto lo puedo sacar. Está dentro del bucle. Y esto, código después del bucle, lo saco y ya sé que esto tiene que estar después del bucle, ¿sí? Como para limpiar un poquitito. Eh, el asunto. Bien. Entonces ahora tengo que empezar a hacer lo que habíamos analizado al principio. Pedir el número. Número es igual a parsein. Prompt. Ingrese un número. Bien. La pregunta entonces, ¿qué tengo que hacer con ese número? La saco y es analizar el signo del número y actuar en consecuencia. Pregunta. Una vez que yo analizo el signo del número, ¿cuántas, cuántas eh, opciones hay con respecto al signo del número? ¿De qué, de qué valores? Tres. ¿sí? Positivo, negativo, cero. Muy bien. O sea... Que tengo el, el programa me pide hacer algo cuando el número es positivo, cuando el número es negativo o cuando el número es cero. Eso qué me dice que voy a tener que generar tres bloques de código. Uno donde voy a caer cuando el número sea positivo para escribir las sentencias que se tienen que ejecutar cuando el número sea positivo. Un bloque de código cuando sea negativo y un bloque de código cuando sea cero. Que sea par, Agustín, todavía no llegamos. Acá lo pusimos, lo del par, pero son cosas distintas. Entonces, primero me voy a dedicar a esa línea, a cumplir con esa línea, y después atiendo la paridad. ¿sí? Bien, Lucas ahí ya se me adelantó a la pregunta de qué estructura me genera tres regiones bien diferenciadas de código, y muy bien como me dice Lucas, de, debería, eh, o lo recomendable para ese caso, es usar una estructura del tipo if, else, if, else. ¿sí? Entonces ahí pongo un if con su condición, ahí tengo un bloque de código, un else if con la otra condición que me genera otro bloque de código, y un else con el tercer bloque de código. Muy bien. Resulta que ahí tengo tres bloques de código. Yo necesito un bloque para positivos, uno para negativos y para cero. En el orden que quiera. Entonces yo acá podría decir, bueno, acá quiero los negativos. Y acá quiero los positivos. No, quiero los ceros. Entonces acá el tercero me queda para los positivos. ¿Por qué lo quiero en ese orden? Porque se me cantó. Porque puedo. Porque podría poner arriba los negativos, después los positivos y después los ceros. O primero en el if los ceros y acá los negativos y al final los positivos. O la combinación que yo quiera. Sí, Lo que me, me guste a mí. Lo único que tengo que hacer ahora es seleccionar las condiciones correctas para que realmente caiga acá cuando el número sea negativo. Y que caiga acá cuando el número sea cero y que caiga acá cuando el número sea positivo. Pero yo pongo lo que se me ocurre. Puedo hacer cualquiera de las combinaciones posibles de, de negativos, ceros y positivos. ¿Sí? Bien, algo que eh, no hicimos, y yo se los dije la vez pasada, y me olvidé, es, comento esto, incluso comento esto, ya cuando teníamos el while teníamos un código que lo podíamos testear. ¿sí? Acá tengo un código que puedo testear. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. Sí, sí, sí, y ahora digo que no, y el programa tiene que terminar. Y terminó, bien. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que cada vez que tenemos, que generamos una funcionalidad que se puede testear, que se puede probar, la probamos? Para no tener que probar todas las funcionalidades al mismo tiempo, al final. Ahí ya sé, por más que haya eh, escrito muchos do while, por ahí me equivoqué. Por ahí me equivoqué, o tecleé mal, o venía embalado, lo hice rápido, me olvidé algo, y por más que lo hice 50 veces y me equivoqué. Pero es mucho más fácil corregir el error cuando tengo pocas líneas de código que revisar que cuando tengo todo el programa. Entonces, no me confío tampoco de que porque lo hice un montón de veces, eh, esta vez lo voy a hacer bien. ¿sí? Eh, aunque sepa qué es lo que tengo que escribir, por ahí, como todos, nos confundimos en alguna, en alguna tecla presionada o lo que sea, y no funciona. Entonces es más fácil corregirlo ahora que corregirlo cuando tengo muchas líneas de código. Muy bien. Después pedí el número. Ahí. Y ahí ya tenía otra posibilidad de eh, testing, que era pido el número y lo muestro. ¿Sí? Y ya puedo probaros. Ingreso un número 3 y me lo muestra. ¿Quiere ingresar otro número? Sí, 5. En realidad le contesté 5 y le tenía que haber contestado sí. Ingreso el número 3. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. Ingreso otro número 6 y me lo muestra. ¿Quiere ingresar otro número? No. Bien, funciona. Les recomiendo, sí, es altamente recomendable que sigan esto cuando están comenzando a programar. Sí, generen un poco de código y lo prueban, generen un poco de código y lo prueban, generen un poco de código y lo prueban. Ir avanzando paso a paso y asegurándose de que lo que fueron haciendo hasta este momento funciona. Sí. Después ustedes mismos van a, a medida que van adquiriendo experiencia, eh, programan más líneas de código. Pero ya les digo, pueden ser súper programadores, recontra experimentados, e igual se pueden mandar una... No que no supieron hacerlo, sino que describir de cualquiera se equivoca, ¿sí? Y, y es más fácil, pierdo menos tiempo. Eh, si lo hago ahora, que si tengo que ponerme a revisar todo el código. Entonces, hagan esta práctica. Si sí, Yo hago todo el acting para que ustedes eh, hagan esta práctica de testear, hacer testeos parciales. Muy bien. Listo. Ya puedo ahora generar estos tres bloques de código. Para testearlo, acá voy a poner un alert que diga negativo. Quiero que me muestre ese alert cuando se ingrese un número negativo. Y acá voy a poner un alert que me diga positivo. No, cero. Y acá un alert que me diga Positivo. Bien, entonces para, para entrar acá, que es el sector de los negativos, tengo que buscar una condición que sea, que va a depender el número, el valor que tenga el número, y que sea verdadera cuando el valor dentro de la variable número es un número negativo. ¿Cuál sería la condición que va a ser verdadera cuando el número es negativo? Número menor a cero. Bien. Bien. ¿Es la única? ¿Es la única? Número menor o igual a uno. También funciona. ¿Es la única? ¿Hay otra más? ¿Alguna otra más? No sé, Santiago, qué me decís con menos uno. Número menor o igual a menos uno. No. Eh, sí, está bien. Eh, la de Rodrigo, menor a cero. ¿Dónde está Rodrigo? Menor o igual. Ah, está bien. La de Rodrigo no, porque el cero no es negativo. Perfecto. La de Jorge Leiva, sí. Menor o igual a menos uno. ¿Hay alguna otra? Si no es mayor o igual a cero. Sí, esa es la otra. ¿Sí? Estoy buscando la contraria. Esto, número menor a cero. Dijimos una. Condición que sea verdadera cuando el número sea negativo. Número menor a cero es verdadera cuando el número es negativo. Y la otra es número mayor o igual a cero. Esa condición también es verdadera cuando el número sea negativo. Por ejemplo, menos uno. ¿Es mayor o igual a cero? No. Pero al estar negado, sí. ¿Sí? Lo que estoy preguntando acá, acá estoy diciendo cuando el número sea negativo y acá estoy diciendo cuando el número no sea positivo o cero. ¿Sí? Entre esta y esta, obviamente elegiría esta, pero no es la única posible. ¿Sí? Quiero que se acostumbren a que siempre las condiciones pueden ir por la directa o por la contraria. ¿Sí? Si ustedes en lugar de elegir esta, eligen esta y yo... Pensaré que tienen problemitas psicológicos, pero es correcta, ¿sí? es lógicamente correcta. Muy bien. Entonces, si el número es menor a cero, es negativo. O sea que si esta es verdadera y el número es negativo, todo esto después se va a pasar por alto, si se cumple la primera condición. Si yo pregunto si el número es negativo, es menor a cero y la respuesta es false, el flujo del programa va a caer y va a evaluar este IF. En este momento, si un número no es negativo, ¿qué me queda? O que sea positivo o que sea cero. Bien. Tengo que entrar acá cuando sea cero. ¿Qué pongo acá? Bien. Número. Esa es la directa, ¿no? Número es igual igual a cero. No hay nada más directo que eso. Si el número toma ese valor, entró acá. Perfecto. Ya tenemos una nueva funcionalidad para hacer el testing. Ahora ya podemos probar si nuestro programa es capaz de identificar si el número ingresado es positivo o negativo o cero. Así que vamos a probar. Ingreso número 12. Me tendría que decir que es positivo. Sí, positivo. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. Le voy a poner un número negativo, menos 5, y me tendría que decir que es negativo. Y me dice que es negativo. Muy bien. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. Y ahora voy a probar la, la posibilidad que me resta que sea cero. Y me dice que es cero. Bien. ¿Quiere ingresar otro número? No. O sea que, ya, eh, nuestro programa es inteligente se da cuenta si el número ingresado es positivo, o negativo o cero. Si nos hubiéramos equivocado, bueno, sabemos que si ya estuvimos testeando todo lo anterior y ahora cuando hacemos esta parte del test nos equivocamos, el programa no funciona de manera correcta, sabemos que eh, el código está restringido, tiene que estar ahí. El error... Tiene que estar en esa parte del código, porque es lo último que hicimos. Porque antes funcionaba todo bien. Fíjense cómo lo restringimos a una parte nada más. Es más fácil buscar el código ahí, el error ahí, que en todo el resto del programa. Muy bien. Ahora, saco esto. ¿Qué tenemos que hacer cuando identificamos que el número es negativo? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que hacer con el número Acumularlo y contarlo, perfecto. Entonces acumularlo, acumulador de negativos es igual a acumulador de negativos más el número, o lo que es lo mismo, en su versión eh, resumida, que era acumulador de negativos más igual número. ¿sí? Ahí lo acumulamos. Y contarlo, contador de negativos más más. En la versión simplificada. ¿Sí? Si lo quieren hacer en la función largo, lo hacen. Bien. ¿Tenemos que hacer algo más? Cuando el número es negativo. ¿Tenemos que, ¿Sacamos el promedio de los negativos? No todavía. Bien. Entonces, si no tenemos que hacer nada más con los negativos. Eh, lo dejamos, ese bucle ese bloque ahora vamos a lo que tenemos que hacer con los ceros ¿qué hay que hacer cuando el número es cero? los cuento, nada más que contarlos contador de ceros más más muy bien lo único que tengo que hacer y cuando el número es positivo, acumularlo y contarlo. Lo mismo que hacíamos con los negativos. Acumulador de positivos, más igual, número, y el contador de positivos, más más. Bien, ¿algo más? No. Con los positivos, nada más. Muy bien. Ahora terminé de hacer lo que tenía que hacer, analizar, lo que dependía del signo del número, ya está todas las tareas hechas. Ahora tengo que hacer lo que respecta a la paridad del número. Si el número es par, ¿qué tengo que hacer? Si el número es par, ¿qué tengo que hacer? Contarlo. Entonces, si el número es par, ¿qué tengo que hacer? Contarlo. Contador eh, pares más más. ¿Sí? Si el número es par, lo cuento. Bueno, ahora tengo que ver cuál es la condición que me dice que ese número es par. Tengo que ver. ¿Qué artilugio matemático utilizo para, eh, o qué condición armo que se vuelva verdadera cuando lo que yo tenga en la variable número sea un valor par? ¿Cómo calculaba el resto con el operador módulo? Entonces lo que tengo que hacer acá es decir, número mod2 es igual igual a cero. Esa es la condición de paridad de un número. ¿Sí? Entonces, si esta condición se cumple es porque en la variable número tengo un número par. Y como ya sabemos, el operador, los operadores aritméticos se ejecutan antes que tienen mayor prioridad que los operadores relacionales. Entonces, no es necesario realizar ningún, eh, poner ningún paréntesis. Ya la máquina va a ser primero esta cuenta, esta operación, la operación módulo, y el resultado de esa operación se va a fijar si es igual al cero. Entonces, así como está, está bien. Muy bien. ¿Tengo que hacer algo más? No, fíjense que ya cumplimos con los comentarios, con los, las directivas que habíamos analizado previamente. ¿sí? Ya por lo menos todo lo que... Habíamos hecho en la previa, lo tenemos resuelto acá. Bien, entonces ahora vamos fuera del bucle. Tenemos que hacer los cálculos. Calcular los promedios, calcular la diferencia. ¿Cómo calculo el promedio de los positivos? ¿A qué es igual? Al acumulado de los positivos, ¿sí? dividido el contador de positivos. Y el promedio de los negativos es igual al acumulador de negativos, dividido el contador de negativos. Y la diferencia... Habíamos dicho, yo les había dicho que era el contador de positivos menos el contador de negativos. ¿Sí? No es que sea una operación habitual, sino que eh, es algo que les pedí yo, o que me pida ahí eh, el ejercicio y lo hago. Y ahora debería mostrar los resultados. Lo vamos a hacer con la, con, en la consola console.log ¿sí? y acá tengo las cosas que tengo que decir. Entonces, me las traigo. Las traigo acá. Y acá lo encierro. La suma de los negativos es el acumulador de negativos. Suma de los positivos. Cantidad de positivos. Cantidad de negativos. Cantidad de ceros, cantidad de pares, cantidad, bueno, cantidad, sí, sí, promedio de positivos, Entonces, la suma de los positivos, acumulador. La suma de los negativos, acumulador de negativos. La suma de positivos, acumulador de positivos. La cantidad de positivos, el contador de positivos. Y la cantidad de negativos, el contador de negativos. Cantidad de ceros. Contador de ceros, cantidad de pares, contador de pares, promedio de positivos, promedio de negativos y diferencia. Sí, sí, ahí vamos. Es para los que. Es para los que yo me estaba fijando. Eh, hoy alguien más temprano dijo que usó unos flags. Podría usar eso u otra cosa. Bien. Eh, así parecería que está todo bien. Puede darse el caso. Que el usuario no haya ingresado ningún número positivo o haya ingresado ningún número negativo. Nosotros acá tenemos una operación de división. Y ya habíamos visto que no está definida la división por cero. No pasa nada, mejor, está bien. Si te diste cuenta está perfecto. Un chiste. Eh, ahí tenemos una división. Entonces eh, ya vimos que no está definida la división por cero. Cuando nosotros tenemos en una división el divisor, que es una variable, nadie va a escribir como una constante dividido cero, si nadie se le ocurriría porque justamente la división por cero no está definida. Pero puede darse el caso como este, donde yo tengo una variable como divisor que yo no sé en tiempo de ejecución Qué valor va a terminar tomando Cuando el flujo del programa Llega ahí a la línea 64 O a la línea 66 Entonces Sabiendo Que no está definida La división por cero Antes de hacerle hacer A mi programa una división Debería Validar Que esa variable Que va a ser el divisor Sea distinto de cero ¿Sí? Eso forma parte de la robustez de mi programa. Que no se cuelga ante esas situaciones. O sea, ya vimos que Javascript no se cuelga, ahí va a devolver Infinity, pero en cualquier otro programa se cuelga el programa. ¿sí? Entonces debería... ¿Cómo lo podríamos solucionar? Tenemos ese problema. El problema es que no debería... Hacer, hacer esa cuenta, esa operación de división, si esa variable es un cero. ¿Cómo lo podemos solucionar? Ideas, a ver. Siempre que nos, se nos aparezca un problema, recuerden que el programador es su generador de soluciones. Gastón usó dos if-else. Bien. Eh, o sea que esa, esta sentencia, esa operación, debería estar condicionada. sí Debería haber una condición que la proteja, que cuando la variable contador positivos sea distinto de cero, ahí la dejo hacer la cuenta. Y si no, no. sí O sea que yo podría venir acá y decir, sí, contador de positivos es que ¿cuál sería la condición para que tengo que poner ahí para que me, la máquina haga la cuenta o no? Distinto de cero. Distinto de cero. ¿Puedo para ahorrarme para ahorrarme la O mayor a cero, distinto de cero, mayor a cero, es lo mismo. sí. Recordemos que los contadores arrancan en cero, o sea, que si es distinto de cero, significa que eh, y se ingresó por lo menos un positivo. O, como dijo Santiago, mayor a cero es equivalente. Muy bien. ¿Puedo hacer esto? O contador de negativos es distinto de cero o i ahí válido y hago las cuentas si eso es válido hago las cuentas para no gastar dos if. sí Entonces, si el contador de positivo, ¿qué pongo acá? OR o AND? Los dos tienen que ser negativos o con que uno de los dos sea negativo, ya no lo hago. AND, OR. Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué Agustín? Si yo lo puedo meter acá. Bien. No puedo unificarlos porque que el usuario no haya puesto positivo no tiene nada que ver con que no haya puesto negativos. Podría poner cero solamente, ninguno de los dos. O poner positivos y no negativos o poner negativos y no positivos. No tratemos de agrupar porque sí, porque queda lindo y pareciera que tiene sentido. Pensemos sí, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que el evento no ingresó ningún negativo, no está para nada relacionado con que no haya ingresado ningún positivo. Yo esta cuenta la tengo que permitir hacer solamente cuando el usuario haya ingresado algún positivo. O sea, cuando el contador de positivo sea distinto de cero o contador de positivo sea mayor a cero. Cualquiera de las dos condiciones es exactamente igual. Y esto, solamente esta condición me va a restringir que haga esta cuenta. Esta cuenta no tiene nada que ver. Acá tengo que poner un if, así... Contador de negativos mayor a cero o distinto de cero y es lo mismo. Y ahora sí. Tengo dos if. Ahí. Para ahorrarme, para ahorrarme, ya que tengo un if y otro if, puedo poner así. Así si uno ocurre, no pierdo tiempo en hacer el otro. Eso estaría bien, en lugar de hacer dos IF separados. ¿Se acuerdan que puedo hacer eso, if, el SIF? Santiago dice que no. ¿Por qué no? ¿Para qué voy a hacer dos shift y perder tiempo en hacer los dos if si, si este da negativo, ¿para qué voy a hacer este? Lo voy a saltear y eso estaría mal. Bien, por lo mismo de recién, no puedo hacer esto, porque esto no tiene nada que ver con esto. No es que si esto da falso o esto da verdadero, esto va a ser falso. Podrían ser verdaderos los dos, podrían ser falsos los dos, este podría ser verdadero y este falso, o este falso y este verdadero. Uno no tiene nada que ver con el otro o sea que no los puedo enganchar, estaría tentado de hacerlo, pero no tiene nada que ver que el usuario no haya puesto positivos, con que el usuario no haya puesto negativos, entonces ahí, en una situación como esta, tengo que morir con dos SIS completamente separados, porque son dos SIS que se dedican a cosas distintas, no los puedo enganchar siempre, tengo que pensar si tiene sentido, enganchar una cosa con la otra o no? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Todos estamos entendiendo por qué hacemos dos SIFs separados? Ok. Entonces hay veces que hay que programar así. No hay que asustarse que si son dos IFs separados está mal y uno tratar de, ah, no, no, no, al profesor no le gustó, porque no estamos hablando de este caso. Está mal cuando uno es excluyente del otro. Si yo tengo dos if, donde uno da verdadero, el otro sí o sí va a dar falso, o si uno da falso, el otro sí o sí va a dar verdadero, ahí sí, porque uno es excluyente del otro. Pero acá son dos cosas completamente distintas, que el usuario, que el usuario haya ingresado positivos o no, o negativos o no. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien, entonces acá es así, directamente. Muy bien. Más temprano, eh, creo que Lucas me había dicho que había hecho dos if-else. Gastón me dijo, yo usé dos if-else. ¿Es necesario? Yo puedo. hacer Entonces, ¿cuánto tiene que dar positivo si el usuario no ingresó nada? Yo podría poner acá un else. Y poner que el promedio, el promedio de positivos es igual a cero. ¿Sí? Si no ingresó ningún positivo, dejo que el promedio positivo y else el promedio de negativos es igual a cero. ¿Sí? Es la única solución. ¿Es la única solución? Bien, Lucas dice, ¿no se podrían iniciar las, las variables con cero? Antes no las habíamos inicializado, promedio de positivos y negativos, ¿por qué? Porque supuestamente la primera vez que lo íbamos a usar en el código, acá en la línea 66, si nosotros no usáramos el if, la primera vez que lo usamos es acá y lo estaríamos usando para escribir. Pero ¿qué pasa? Puede ser que esto ahora lo encerramos en un condicional, y puede ser que esta línea ahora no sea la primera. Que la primera vez que usamos la línea es acá. Entonces ahí debería venir con un valor, que nosotros lo resolvimos con el else. Pero fíjense que yo puedo ahorrarme de escribir todo esto solamente precargando, porque acá ¿qué hago? Me fijo si ingresó algún positivo, y si ingresó algún positivo calculo el promedio, y si no le pongo un cero. Bueno, me puedo ahorrar este else precargando el valor con cero, lo mismo que negativos. Pero lo puedo hacer ahora que me di cuenta de todo eso. A priori no me daba cuenta. Entonces ahora que me doy cuenta que es mucho más económico, por las dudas de que no, lo llegue, que, lo, que no lo tenga que calcular, si por las dudas que el usuario no me ingrese ningún número positivo, yo ya por las dudas le doy el valor cero. Tanto al promedio de positivos como negativos. ¿Qué consigo con eso? Y consigo ahorrarme este ELSE. Entonces, si esta condición se cumple, o sea, si ingresó algún valor positivo, hago el cálculo y si no, ya me queda con cero. Lo mismo que acá. Y esto es más económico que solamente al haberlo inicializado en cero, me ahorré meterle los dos else. Si los quieren, los quieren meter con un else, háganlo. Pero me parece que esta solución es más económica que clavarle un else a cada uno de los valores. ¿no? Entonces, así yo consigo el mismo objetivo, si no entro acá, iba a venir con cero, y si no entro acá, con todo el negativo, eh, promedio negativo va a venir con cero. Y solamente entro cuando sea necesario hacer el cálculo. Por las dudas, ya lo inicialicé en cero. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí parecería... Espérenme que acá me quedó una llave de dónde es esta llave, vamos a ver que si abro acá, a ver dónde me cierra, me cierra acá. O sea que esta es la llave de cierre de la función, esa no va, y tengo que poner una llave acá, ahí. Ahí está. A ver, y esta llave, ahí, estaba además aquella. Muy bien entiende lo que hicimos acá para ahorrarnos los cells? Muy bien, vamos a probarlo ahora. Para probarlo, para hacer el testing, bueno, me puedo venir acá. Y voy a agarrar valores para usar en el testing. Yo puedo venir acá y decir: Bueno, voy a ingresar el 5. Voy a ingresar el menos 2. El 4. Un 0. Un menos 3. Eh, qué sé yo. Un. Otro 0. Y un. Eh, no sé. Eh, 7. Un menos 7. Voy a ingresar esos valores. Y si para esos valores de entrada. ¿Qué valores de salida me tendría que dar? Bueno, la suma de los negativos, ¿cuánto va a ser? Menos 2, más menos 3, menos 5. Más menos 7, menos 12. Y la suma de los positivos, 5 más 4. Y la eh, cantidad de negativos, 1, 2, 3 negativos. Cantidad de positivos, 5 y 4, 2. Y cantidad de ceros, 2. ¿sí? Tengo negativos, positivos y 0. Bien. Promedio de positivos. Cinco más cuatro, nueve, dos, 4, 5 más 4, 9. Dividido 2, 4,5. Promedio de negativos. Menos 12, dividido 3, menos 4. Diferencia entre positivos y negativos. Tengo 2 positivos y 3 negativos, me va a dar menos 1. ¿Sí? Si pongo esos valores de entrada, me tendría que dar esos valores de salida para hacer el testing. Bueno, a ver, vamos a correrlo. Ingreso un número. 5. Sí. Menos 2. Sí. 4. Sí. 0. Sí. Menos 3. 0. Sí. Sí. Y por último, menos 7. ¿Quieren ingresar otro número o no? Bien. Entonces me quedó suma de los negativos menos 12. Menos 12. Suma de los positivos, 9. Cantidad de positivos, 2 positivos. Cantidad de negativos, 3. Cantidad de ceros, 2. Pusimos 0, pero era 2. ¿Sí? Dos ceros. Nadie me dijo nada. Ahí, son dos ceros. Eh, promedio de los positivos, 4,5. Promedio de negativos, menos 4. Y la diferencia menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a probar si funciona. Vamos a refrescar. Voy a no voy a poner ningún negativo. Voy a decir 12. Sí, 0. que ese otro número? No. Fíjense, suma de los negativos, 0. Cantidad de negativos, 0. Y el promedio de lo negativo me da cero. Es consistente. ¿Sí? Y ahora no voy a ingresar ningún positivo. Voy a poner menos 3. ¿Sí? Menos 7. ¿Sí? Un cero. tienes ingresar otro número? No. Suma de positivo, cero. Cantidad de positivo, cero. Eh. Ah, me olvidé de controlar la cantidad de pares. Promedio eh, de negativo, bueno, me dice el promedio positivo 0. Cantidad de pares 1. Vamos a probar lo que me olvidé de incorporar acá en el testeo la cantidad de pares. Vamos a poner tres números, dos que sean pares. Eh, un 2, ¿sí? Un 0 que lo toma como par. Ahí está. Vamos a poner un impar. Eh, el 1. Cantidad de pares 2. ¿Sí? Ingresamos tres números. Uno era 0, otro era 2. Ahí tenemos los dos pares. Y habíamos ingresado el 1 que no lo tomó como par. O sea que funciona, eh, funciona todo. Incluso en el caso de que no ponga ningún positivo o ningún negativo, vamos a hacerlo una vez más solamente poniendo el 0. 0. ¿Tiene que ingresar otro número? No. Todos en cero, cantidad de pares 1, porque el cero lo toma como pan. Cantidad de ceros, uno. Y todo el resto, cero. ¿Sí? Funciona bien. Entonces, vamos a tener. Eh, vamos a hacer el ejercicio de las validaciones. La idea es la siguiente. Cuando vamos a validar algo, hay muchos tipos de validaciones. Pero nosotros acá en el curso de ingreso vamos a hacer que la validación tenga un formato. La idea es que cada vez que levantemos un dato, ya sea del prompt o de la caja, que va a pasar un el ya sea de un prompt o de una caja de texto la idea es que validemos el dato y no lo usamos hasta que el dato no sea válido la idea es, pedimos el dato, lo validamos y de la validación puede pasar dos cosas que el dato sea válido o que el dato sea inválido si el dato es inválido, informamos que el dato es inválido y lo volvemos a pedir. Y si el dato es válido, ya estamos en condiciones de usarlo. Entonces, las validaciones van a tener esta forma. Primero pido el dato. Una vez que pedimos el dato, validamos el dato. Valido, dato. Puede pasar que el dato es inválido. Y en ese caso, informo, informo inválido y pido dato nuevamente. Y después, ¿qué hago? Lo vuelvo a validar. Y la otra es que cuando valido el dato, el dato sea válido. Y en ese caso, ya puedo utilizarlo. ¿sí? Entonces, fíjense que pedimos el dato, verificamos si es el dato que queremos o no, y acá se forma un bucle. La idea es... Quedarnos en este bucle, que el flujo del programa no avance hasta que el usuario no ingrese un dato válido. Esto tiene que ver con también el concepto de robustez. Nosotros decimos que un programa es robusto cuando eh, no admite datos inválidos y no hace cálculos ni, ha, ni trabaja con los datos si no fueron validados previamente yo si pido un número no me pueden ingresar Pepe, y si quiero un valor de edad no me pueden ingresar un número negativo o algo que no sea un número. ¿sí? Necesitamos trabajar, hasta ahora estuvimos trabajando eh, suponiendo que el usuario ingresaba el dato que nosotros le pedimos. Pero el, el, el, eso es en un mundo teórico. Pero en la vida real puede haber errores Puede haber errores por parte del usuario, errores involuntarios o voluntarios. Nosotros no sabemos, pero el concepto de robustez de un programa radica en eso, en que sea capaz de eh, evaluar si el dato con el que tiene que trabajar es válido o no. Y si no es válido, bueno, no realizar las operaciones que tendría que hacer y además informarle a quien sea que ese dato no es válido. ¿Sí? No, que el programa se cuelgue o dé resultados erróneos, producto de que le faltó validar esos datos con los que trabaja. ¿Sí? Entonces la idea es, pedimos el dato, lo validamos, informamos que el dato es inválido, en el caso de que sea inválido. ¿Por qué? Porque cuando se ingresa un dato inválido, el usuario, que es el que me está dando el dato, debe estar al tanto de que cometió un error para eh, volver a ingresar el error de manera correcta. ¿sí? Tenemos que decir que hubo un error, y en qué se equivocó, para que el usuario, salvo que realmente quiera poner, esté, esté probando si puede colgar o no nuestro programa, eh, hay veces que el usuario no se da cuenta que el dato es inválido. ¿sí? Eh, entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer nos dice, en este caso no estamos validando eh, que sea un dato inválido, en realidad es un dato inválido porque estamos pidiendo una clave, eh, pero la estructura del programa es la misma, es pedir la clave, validar, sí que sea una clave válida o no, en el caso de que la clave sea inválida, es decir clave inválida, reingrese la clave, y cuando sea válida, eh, usarla, decir la clave es correcta. En este ejercicio, a ver qué tenemos acá. Eh, estamos en el 3. Bueno, acá lo cambiamos por LED. Está muy largo. Le vamos a poner clave. Así. Esto que está acá es... De este algoritmo, de este eh, pseudocódigo, es esta parte que está acá, pedir el dato. Declarar una variable para capturar el dato y pedirlo, cumplimos con esta parte. Ahora necesitamos generar un bucle que valide el dato y que si el dato es inválido, entremos al bucle y digamos que el dato es inválido y volvamos a capturar el dato para volver a evaluarlo. Y una vez que el dato sea válido, que podría ser eh, que, el dato, que el usuario ponga el dato la primera vez, en ese caso no debería entrar al bucle, debería sor sortearlo, solamente debo entrar al bucle cuando el dato sea inválido, eh, y después del bucle, que me diga que el dato es válido, que la clave es válida. ¿sí? Voy a usar un bucle while, ¿sí? acá tengo que hacer la validación, acá debo colocar una condición que sea verdadera o que se que sea verdadera cuando cuando qué? La condición va a ser verdadera cuando qué? ¿Quién completa los puntos suspensivos? Cuando la contraciencia. Sí, hablando genéricamente, cuando el dato sea inválido. ¿sí? Hablemos en general, porque todos, todas las validaciones que vamos a ver en el curso, en el curso de ingreso tienen la misma forma. ¿sí? Entonces, acá debo colocar una condición que sea verdadera cuando el dato sea inválido. ¿sí? ¿Por qué? Y porque si entro al while tengo que informar que el dato es inválido y volverlo a pedir. Entonces, acá, clave es igual, prompt, clave incorrecta, inválida, vamos a poner, inválida, reingrese clave. Y en el caso que no entremos, un alert diciendo clave válida. Vamos a poner. ¿Sí? entonces, ahora tenemos que. Vamos a ponerle. Vamos a poner una condición que sea verdadera cuando el dato sea inválido. ¿Cuándo la clave va a ser inválida? ¿Qué condición ponemos acá? Cuando no sea UTN 750. Tenemos dos maneras de hacerlo. Opción 1 y lo voy a hacer genérico cuando el cuando el dato no sea válido opción dos cuando el dato sea inválido y ¿Sí? estamos en el caso ese que charlamos ya varias veces, eh, mi voto es no positivo. ¿Sí? Ahí como puso Francisco, tenemos dos maneras, muy bien, de cumplir con las dos opciones de condición. La primera que escribió, que antes la había escrito Lucas, clave distinto de UTN 750, estaríamos en eh, que el dato sea inválido. Un, si la clave es distinta de UTN 750, el dato es inválido. Recordemos que estamos diciendo lo mismo, cuando el dato no sea válido y cuando el dato sea inválido. Esta manera de encararlo, cuando el dato sea inválido, clave... Eh, es distinto de UTN 750, se corresponde con la opción 2. Cuando el, cuando el dato es inválido, cuando la clave es distinta de UTN 750. Cuando el dato no es válido, cuando pongo la condición de que sea válido y lo niego. Entonces, ahora lo vamos a ver. Primero vamos a ver este. Pedimos el dato, lo validamos, si la condición es verdadera significa que el dato es inválido y entro. Recuerden siempre que vamos a entrar al while cuando la clave sea inválida, cuando el dato sea inválido. Cuando sea válido, la idea es saltarlo al while. Si el flujo del programa llega al otro lado del while, significa que en la variable tenemos un dato válido. La idea es que se quede atrapado en el bucle es que el flujo del programa quede atrapado ahí y no avance hasta tanto ese dato no haya sido validado. ¿Sí? Entonces, pedimos la clave, si nosotros ya de movida decimos UTN 750, ahí nos dice clave válida, no entramos al while directamente la condición no se cumple y lo pasamos por alto. ¿Sí? Ese sería el mejor de los casos. Si pedimos la clave y ponemos cualquier cosa, nos dice clave inválida, reingrese clave. Si ponemos cualquier cosa, ¿sí? nos va a mantener ahí, mientras no coloquemos la clave, vamos a estar en ese bucle y nos obliga a colocar una clave válida para salir del bucle y decir que la clave es válida. ¿Sí? Error común del alumno, no me pregunten por qué. Vienen acá y en lugar de un while ponen un if. Entonces, ¿qué hace el alumno? Dice, a ver, UTN 750, clave válida. Bien, ahora pone Pepe, clave inválida reingrese UTN 750. Bien, listo y entrega feliz que esto funciona. ¿Funciona realmente? ¿Ustedes qué creen? Lo hace solo una vez. ¿Por qué? Porque el if es un condicional. Muy bien. ¿Y el while es un condicional? Sí, tiene una condición, es condicional. Pero es un bucle. ¿Sí? El if no es un bucle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la primera vez el, el dato ya es válido, no entra. Y pareciera que se comporta de manera correcta. Si nosotros ponemos un dato inválido, nos dice que la clave es inválida y lo vuelve a capturar. Y cuando lo validamos, ponemos un dato válido, cuando lo captura de vuelta, y el dato válido pasa y pareciera que funciona bien. Pero en realidad, si nosotros ponemos dos veces el dato mal, fíjense, Pepe, y lo volvemos a poner Pepe, lo pasamos. ¿Por qué? Porque cuando lo capturamos adentro, estamos en un if. No se vuelve a evaluar el valor de la variable acá en la condición. Entra, le cargamos el nuevo valor, pero el if continúa. Y acá vamos a tener una clave inválida. Fíjense que si acá le concatenamos la clave... Y ponemos zaraza. Y ponemos de vuelta zaraza. Nos va a decir clave válida y va a ser esa zaraza. ¿Sí? Entonces, nunca validen con if. Porque el if no vuelve a evaluar la condición cuando entramos, la, la variable cuando entramos y la volvimos a pedir. ¿Sí? Muy bien. Siempre con while. Entonces acá estamos diciendo, mientras el dato, el dato sea inválido, ¿sí? informamos que es inválido y pedimos la clave nuevamente. La otra manera de pensar esto, esto lo voy a comentar, esto lo voy a hacer coincidir con esta, vamos a poner opción 1, y esta va a ser la opción 2. Lo vamos a poner acá. Cuando el dato no sea válido, while, voy a poner la condición que va a ser verdadera cuando el dato es válido y la voy a negar. Cuando el dato es válido, cuando la clave sea igual a UTN750. Eso es que sea válido, pero estamos diciendo cuando el dato no, no sea válido, entonces, fíjense que ahí lo podemos leer literalmente, mientras no sea válido el dato, vamos a informar que hubo un error y que reingrese el dato nuevamente, ¿sí?, cuando el dato sea válido, esto va a ser verdadero, pero el not me lo transforma en falso y no entramos. O sea que cuando el dato es válido, no entro. Cuando el dato sea inválido, esto va a ser false, pero la negación me lo transforma en true y entro. Cuando el dato es inválido, entro. Y esto funciona exactamente igual que la versión anterior. Vamos a probarlo. Eh, me falta una llave en el Wall, la llave de apertura. Me sobra, me falta la llave Wall. Sí, agrega ahí arriba, muy bien. Ahí está. Pongo, pongo, el dato directamente bien. Me dice clave válida y me dice cuál es la clave. Gusta N756. Nos quedó. Pongo cualquier y el goza, Pepe. Clave inválida, Pepe. Clave inválida. ¿Sí? qué sé yo Taraza, clave inválida y pongo utn 750 y pasa a la validación ¿Sí? o sea que un código es equivalente al otro y vamos a ver que a veces me conviene encarar esa validación de una manera y a veces me conviene de la otra una por la directa y una por la negada otro error común del alumno otro error común del alumno es esto en eso. ¿Qué pasa si hago eso? No almaceno el dato en el prom, bucle infinito. Pareciera que funciona porque me sale el mensaje y yo ingreso, el alumno ingresa el dato pero no se lo asigno a nada. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el error, ¿se acuerdan cuando les enseñé el, el while, la, el condicional, que en algún momento del bloque de código tenía que cambiar la, el valor de la variable de control, porque si yo había entrado y el valor de la variable de control no cambia, entro en un bucle infinito, no tengo manera de escaparme. Y acá... Pareciera que sí, porque el prompt se va a ejecutar, pero al no modificar el valor de la clave, el valor de la clave va a quedar cargado desde este valor de acá arriba. Entonces siempre voy a estar evaluando el mismo valor. Por ende, voy a entrar en un bucle infinito y no voy a entrar. ¿sí? Este también es muy común, este error, y sobre todo cuando programamos este tipo de validación en C. Que en lugar de hacerlo en una sola línea de código, lo hacemos en dos. Mostramos el mensaje y lo capturamos en otra línea. Y ahí se ve más ese, ese error. Así que presten atención a eso. ¿sí? Bien. Entonces la idea es eh, pedir el dato, validarlo, y cuando el dato es inválido, informar y no avanzar hasta que el dato no sea válido. Hay otra manera de hacerlo. Eh, exactamente. Eso es lo que les iba a contar ahora. Es lo que me está contando Agustín por el, por el chat. Y es lo siguiente. Hay otra manera, a alguien se le podría ocurrir validarlo de esta manera. Usar un do while. ¿Por qué? Porque la manera la de pensar esto es la siguiente. Si yo igual voy a tener que validar el dato... Entonces, por lo menos lo voy a tener que hacer una vez, aunque, aunque no entre. Tendría que validar el dato. Entonces, podría ser un do-while. Que el do-while es una estructura repetitiva que por lo menos se ejecuta una vez. Entonces, yo podría pensarlo de esta manera: clave es igual a prompt, ingrese eh, clave. Acá, validar. Es decir,. While, mientras cualquier versión, mientras clave sea distinto de UTN750. Y en este caso, decir alert, clave válida. En principio, esto funciona. Parece menos línea de código. Vengo acá. Pongo UTN. 750, clave válida. Vengo acá, pongo cualquier cosa. Clave inválida. Ah, espero que no guarde los cambios. No guarde los cambios. Estaba en la versión, me parecía. Vamos de vuelta. Eh, esperen que me quedó. Ahí está. Ingrese clave. UTN 750 clave válida, ingrese clave, Pepe, ingrese clave, Juan, ingrese clave, cualquier cosa, ¿Sí? cualquier cosa, cualquier cosa, pongo UTN 750 y pasa. Funcionar funciona, la, la única contra que tiene esto es que no, de esta manera, así como está, el mensaje siempre es el mismo, ya sea cuando lo pido por primera vez o cuando no tengo. De esta manera, así, no puedo informar que hay un error. Al usuario le dice, pero si yo ya entregué la clave y le dice ingrese clave, pero ya puse la clave, ingrese clave, ¿sí? No tiene mucha usabilidad de esta manera. Nosotros tenemos que poder informarle en qué se equivocó al usuario o que cometió un error al recibir el dato. Sobre todo, por ejemplo imagínense si le tenemos que decir ingrese un número positivo, o le tenemos que decir que eso no es un número, o quisiéramos darle, en el caso de error, un mensaje más customizado, eh, no podríamos. A no ser que eh, utilicemos un flag. Yo podría decir, porque acá estamos en un caso parecido, a la situación donde, ¿se acuerdan? el otro día para el mayor queríamos saber si estábamos en la primera vez pidiendo el número o en las siguientes. Bueno, podríamos usar una bandera. LED flag es igual a cero. Y acá, cuando pido el dato, eh, hay dos posibilidades. Estar pidiéndolo la primera vez o las siguientes veces. En la primera vez le mando el mensaje de ingrese clave. O sea, sí flag es igual igual a cero, le muestro este mensaje. Y si no, le muestro, le muestro ese mensaje. Y eso vuelve a funcionar como el otro que hicimos. Ingrese clave, UTN 750, en el caso que está todo correcto es lo mismo, clave válida. Ingrese clave, caraza eh, No guarde los cambios porque está, está funcionando igual. Game, me estoy volviendo como un carlito. Guardé pero no refresqué la página. Está claro. Espera un gachito, estoy en el 3. Eh, Parasa, Parasa. Me olvidé de cambiar la bandera, eso pasó, ustedes en el 750. Sí, estoy olvidando, una vez que entré en la primera iteración, a ver si me lo dijeron, sí, muy bien, eh, me lo habían dicho por chat flag es igual a 1, tengo que cambiarle el valor a la bandera para que en las siguientes iteraciones no vuelva a entrar acá y entre al segundo, muy bien. Ingrese clave, zaraza, eh, clave inválida, reingrese clave, Sí, ya en, en las demás voy a entrar siempre al else, y acá UTN 750 y paso. Ahora, ¿sí? entre esta versión, bueno... Para mí hay que terminar escribiendo mucho más, que si hacemos, esto lo voy a dejar indicado y voy a hacer las dos maneras. Lo voy a dejar indicado así, y recordemos que la otra manera era pedir esto. Tenemos esta manera de hacerlo o esta manera de hacerlo. Si me preguntan a mí, esta manera es mucho más económica que andar trabajando con banderas y andar repitiendo acá. Como ustedes quieran. La que no me gusta es usar el do whale well con un mensaje solo. ¿sí? Esa manera no me gusta a mí eh, particularmente porque no me permite pierdo usabilidad con el programa.